Hola compañero, compañeradera. En esta oportunidad me voy a dirigir a, a toda la, la, la población, ¿sí? a todos nuestros adolescentes y jóvenes que están ante esta alternativa de qué estudiar. ¿Cómo decido qué voy a estudiar? ¿Cuáles son las claves que me van a permitir Elegir algo que en realidad vaya conmigo, en realidad algo que me ayude a tener éxito en eso que estoy estudiando, que después se va a convertir en un trabajo. Entonces, eh, seleccioné tres no, primero siempre el no, tres no y luego tres sí, que son claves que te van a ayudar ¿sí? a, a determinar mmm, esa carrera ¿sí? que... Mmm, que va a hacer que trabajes el día de mañana y puedas mantenerte, ¿sí? Entonces, eh, para empezar, ¿sí? Y esto no está en una clave, pero es muy importante que tengas en cuenta que lo que sea que vos estudies es lo que, lo que te vas a dedicar el resto de tu vida, ¿sí? Por ahí va, va, va a ingresar, supuestamente, o al menos en teoría, el dinero, ¿no? Con el cual vos vas a, eh, vas a llevar a la economía, de tu vida a buen puerto. Por lo tanto, no es eh, cuestión menor ¿sí? elegir eh, qué vas a estudiar. ¿sí? Pero tampoco es tan confuso cuando ponemos un poquito de claridad en el tema. entonces Lo primero que hay que descartar a la hora de que vos elijas una carrera es... No elijas nunca una carrera viendo si parece fácil o si parece difícil. Esto es, este, son falacias. En realidad, eh, cada oficio, cada carrera, tiene su cuerpo de conocimientos, ¿sí? Entonces, este, parece fácil o parece difícil, pero justamente vas a ir a aprender a hacerlo. Por lo tanto, esto no cuenta. Y en, en el imaginario de todos nosotros a la hora de decidir eso, se nos cruzan muchas cosas. Uy, no, me gustaría esto, pero la verdad eh, me parece que es muy difícil o no me va a dar este, la mente o no me va a dar el cuerpo. ¿Sí? Entonces, descartemos un no. No decidas. ¿Sí? Esto es lo primero. Eh, Qué carrera según lo que te parece fácil o difícil. En segundo lugar, eh, otro no. Es, no decidas qué estudiar, de acuerdo a lo que te dicen los demás, no decidas eh, por moda, ¿sí? Porque de acuerdo a, a las épocas van surgiendo modas también eh, en cuanto a los trabajos y parece que fuera este, la carrera del momento. ¿Sí? Para, para darte una idea, ahora están de moda los hipsters, que le dicen eso, que se dejan la barba, que agarran este, todo oficios de antes, como carnicería, el barbero, el peluquero, y ahora hacen este, carreras, ¿no? eh, se dedican a eso, es como una moda, una subcultura. Tampoco te aconsejo que tomes eh, cualquier subcultura que surja, y la tomes como que está, este, es lo máximo, ¿sí?, eh, hay que saber, este, cuanto más duradero en el tiempo sea el oficio o la carrera, mejor te va a ir. Entonces no decidas por lo que te dice un otro, ¿sí? A veces ni siquiera eh, lo que te dicen los más conocidos, porque ellos tienen también sus prejuicios, ¿sí? Entonces eh, no decidas por lo que te dice un otro. Esto sí, esto no. No, no es buen método. El tercer no el tercer no sería mmm, elegir una carrera, un oficio, por lo que se supone que vas a ganar en dinero. Eh, la humanidad tiene este, muchísimos ejemplos, es más, casi todos, en que si te gusta lo que haces, ¿sí? y si le dedicas tiempo, le dedicas valoración... Mmm, eso va a crecer y te va a hacer ganar dinero. Y no tiene que ver exactamente con el cuerpo de conocimiento que vos hayas elegido. No tiene que ver con eso. Hay gente que gana muchísimo dinero cocinando, otra gente enseñando, otra gente diseñando. Entonces que no pasa por ahí. No pienses, me voy a, voy a estudiar medicina porque ganan mucho. Esto eh, no es así. Es mucha imaginería. ¿sí? Entonces esas son los tres, las tres cuestiones a tener en cuenta que no tenés que hacer, no te dejes guiar por ahí. No es no considerarlo. Considéralo, pero no lo tomes como algo decisivo. Ahora vamos a, la, a las tres cuestiones, tres consejos que sí deberías considerar a la hora de elegir una carrera, un oficio. Eh, lo primero, eh, por favor, recordá cuáles eran eh, las materias, las disciplinas que más te gustaban en la primaria. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando eras chico, mm. ahí estaban eh, los dones, ¿sí? Después de, de más grandes empezamos a confundirnos, pero en la primaria, ¿qué te gustaba? ¿Cuál era la materia que más te gustaba? ¿Te gustaba todo lo que tenía que ver con lo práctico, con la naturaleza, sí? ¿O te gustaba las matemáticas, la ciencia, las humanidades? ¿Qué era lo que más te gustaba? Recuerda eso. Y seguí con la secundaria. ¿Cuáles eran las materias que más te gustaban en la secundaria? O las que más te gustan. ¿Sí? Todo esto te van a dar indicios claves, básicos, que no tienen que ver con otro, sino con vos. ¿Sí? Lo que vos elegís debería tener que ver al menos eh, en un campo mayor en todo esto. ¿Sí? El segundo sí que te aconsejo es, el segundo sí, eh, sería... Mmm, Diferenciar lo que es eh, un oficio de una carrera que tiene que más que ver con, la, con lo científico, ¿sí? Porque son este, diferentes por ahí, ¿sí? Eh, lo, lo científico tiene que, tiene que ver más con un, un campo de conocimiento, la ciencia, gente que ha investigado, y vos te tenés que enseñar o tenés que eh, interactuar con ese campo de conocimiento. Un oficio, por otro lado, no es menos o más que el otro, son campos diferentes. El oficio, eh, por ahí, es más eh, manual, ¿sí? Y, por ejemplo, en estas últimas décadas hay una gran falta, hay un gran faltante de oficios. Falta el electricista, falta el plomero, eh, ¿sí? Por eso están estos hipsters, ¿no? Que se están poniendo de moda, porque justamente encontraron que, que en un oficio ¿Sí? que por mucho tiempo fue como subestimado, ¿sí? ahora encuentran unas fuentes inagotables de dinero. Entonces también decidí si te, te querés dedicar a algo práctico, ¿sí? puramente práctico o algo más eh, de investigación, ¿sí? o algo más científico. Eso sería el otro sí. Y el tercero que te voy a dar, <ríe> ¿sí? el tercero que te voy a dar es, una vez que vos digas sí, este es el campo, esto es lo que me ha gustado siempre. Ahora voy a ver dentro de esta área cuáles son las, las carreras, los oficios que están dentro de esta área. ¿sí? Los nuevos, los viejos, lo que me gustaría inventar. ¿sí? Una vez que vos tengas más o menos determinado, imagínate trabajando el resto de tu vida en eso. Esto parece algo insignificante, pero es crucial a la hora de que vos decidas qué. ¿Por qué es tan importante? Porque quizás te imaginas haciendo eso que vos elegís ahora, cuando tenés este, toda la energía de la juventud. ¿Pero qué va a suceder cuando tengas una familia, cuando seas mamá, papá, si lo sos? Cuando, no lo sé, cuando cambian esas circunstancias de tu vida, cuando seas adulto. Porque ahí vas a seguir trabajando en esto. ¿sí? Entonces, imagínate en todas las etapas de la vida en ese trabajo, si vos te imaginás este, dando lo mejor de vos y recibiendo lo mejor de la vida en ese trabajo, ese es el me mejor consejo que te puedo dar, así que bueno, entonces tres no y tres sí, espero realmente que te sirva, que puedas usarlo a favor y este, allá vas, no, no te desanimes, ¿sí? no te desanimes, todos tenemos que hacer eh, esta decisión. Y no pasa nada, ¿sí? Toma en cuenta estos consejos y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.